Muletita, muletita, hoy he dejado visto Y nos vamos. el nos chico? Vamos, nos vamos para Madrid. <risa> Jesús, saluda a la cámara, ¿eh? ¿A dónde nos vamos? A Madrid. A Madrid. A lo mejor no lo llevamos que a no estar en Roncha. Ya vamos contando. Pues hemos llegado a Río Frío. Vamos a desayunar, a ver qué nos tomamos, ¿no? Vamos ¿Te acuerdas? Hombre, hay dos más veces. ¿sí? Mi porra del Madrid y es que 3, 3 1 y tú? 1-0. Uno. ¿Y tú? Yo creo que va a ganar el Liverpool. Ah. 7-8. Vamos a enseñar Bartol, bartón, ¿no? Toma, <risa> no, qué calor. Oh. ¿Qué hay ahí atrás? el templo, ¿no? El templo, ¿no? Niño, ¿qué tenemos allí? El eh, Bernabéu. ¿Qué ¿No? no. ¿O vamos para allá? ¿Qué? Pero vamos a comprar bufada, ¿Qué vamos a hacer? Comprar, comprar la ¿Y nada, nada, la y el ¿Cuál ¿Pero qué? ¿Los dos eran de hecho, no? El de mi casa más grande. ¿El patio de mi casa más grande? Partícula. ¡Madre mía! Los puretas del camino que los voy a fregar en el sorteo Bernabé, con dos coros. Así A la tomar por culo! Como los puretas, los puretas del camino. <risa> que él pierde más que el Madrid. Ya tenemos a Rodrigo, ya con eso. Ya tenemos a ¿Tú cómo lo ves? No, porque, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Tú si tuvieras que convencerle para venir? Yo ¿qué le creo, es que no sé. La han ofrecido mucho, pero no. Yo le como este, el presidente la ha dado lo del club, que puede ser ¿Tú crees que no viene al Madrid? está el edificio? está la torreza de ladrillo? Cruz? ¿Y quién pierde más? ¿En Madrid o el papel? El Madrid está la tirando la chanta, la... No gana nada, gana la luz esa que no. Está, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, ¿nerviosito o no? ¿No? no. ¿Tampoco? No. ¿Y con lo grabas más? ¿Vamos para dentro o qué? ¿Venga? ¿La papá no va a poder meter? Mirad estamos, ¿eh? Madre ¡Cómo! ¿Cómo va la cosa? ¡La cosa va viendo! La No escucho nada, tío. Es ¿no? bien. No escucho nada. ¡Despierto! no creía que ¡Es ahí, ¡Es mentira! ¡Es Ocho y Bueno chavalines, ¿dónde estamos? En el, en el centro, centro Comercial, comercial X. X No lo veáis decir muy alto, ¿dónde estamos? En el Centro Comercial X ¿Vamos para adentro? ¡Hombre! Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy ¿Oh? Yo no sé dónde estamos, pero estamos... perdidos perdido en un mundo imaginario, ¿no? ¿Dónde estamos. <risa> <You want> to... <risa> que va, nos vaya a enseñar que habéis comido de puta madre y el camarero de, de escándalo para Mila ¿Cómo se llama? Mila Vamos a verlo no Ahí, a, a, a acompañarnos este es hermano sí. ¿Y cómo se come aquí? Lo comiendo, lo comiendo. ¿Cómo comiendo? Bueno, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado. ¿eh? Después de tanto viaje a lo no que a vale, no de no, mi me me vida. Bueno, como dicen los puletas. Hasta luego, el para la gallega, pues nada, <risa> <risa> <risa> Me ha he hecho probar la cepa. <risa> Se sí, para, para una mesa ahí. Ah, sí. Vale, son Bacando. seis minutos para ¿no? Hoy tengo un pulpo a la guía buenazo. Sí. Lo tienes que pedir. Pulpo a la guía Me han hecho probar la jefa Está buenísimo.